¿Quieres dar el número de teléfono? No. Un caño. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Ah. Un cansancio, ¿eh? Já, um gol. Opa. Mostra o que sabes fazer, dribles, assim. Uh. Oh, uh, uh. Toma, toma. Eh! Hey. bem. Muito bem. Um minuto. ¿Cómo te llamas? Nicolás. ¿Qué te ¡Qué